Los cónyuges de residente permanente pueden solicitar la visa CR1, ¿Sí? sí, claro, con mucho gusto pueden aplicar para la visa únicamente para la visa CR1, no para una visa de prometidos. Este es el mismo proceso, lo único es que como son residentes eh, si sí demora un poco más su petición. En este momento están tardando alrededor de que será dos años. Sí, pues hay un medio hasta dos años. Sí. Entonces, este sí pueden hacerlo sin ningún problema, únicamente que pues a las peticiones por ciudadanos les dan prioridad. Entonces sí, sin ningún problema, cumpliendo con los requisitos, los residentes permanentes pueden pedir ya a sus cónyuges que ya estén casados legalmente este, fuera de Estados Unidos. Y recuerden también si, por ejemplo, se si mandan su petición como residente y en medio de la petición, eh, el residente de su comité ciudadano americano, uh -huh. que le deje saber a USCIS para que ellos puedan hacer lo, lo, lo requerido y pueda pasar tu petición un poquito más rápido.